el 10% nada más de, la, de los puppets en la casa trista pues sí tienen soporte porque me di cuenta que no los iba a poder animar si no tenían nada los demás lo que hacía era un clip especial hacía como un casting y entonces dejaba correr la cámara y veía cuáles eran sus posibilidades de expresión sin que tuvieran una articulación especial algunos se quedaron, otros no se quedaron. O Así sea, fue un casting un poco. Y los muñequitos chiquititos me di cuenta que era imposible animarlos si no tenían como estructura o algo a la vez. Y eso sí los intervine y les puse a los eh, Fue un juego totalmente. Fue como ser un niño chiquito que está jugando con los en un teatrino. Básicamente fue eso. Y, y, eh, en un proyecto tan libre, porque los cortometrajes que permiten eso, un cortometraje sí tiene que ser mucho más planeado, tienes que poder mantener a la gente sentada durante más de una hora. En eh, un cortometraje tan libre, la verdad es que me importaba más el hecho como de sanar que el hecho de que se viera perfecto. Y me gusta cuando los monos se ponen así, ¿sabes? Son monos, están siendo, eh, están siendo honestos con su movimiento. Y otra cosa también que me ayudó mucho es que en algún momento de mi vida hice títeres. Entonces teníamos un una ejercicio muy sencillo. Tú tomas al títer o a cualquier objeto y el objeto tiene que poder decir sí, no, más de eso, menos de eso. Si logras esa comunicación así de, de golpe, entonces el poco ya se está comunicando. Esa fue prácticamente la base sobre la que animé a los personajes de la Si podían hacer esto... ¿Qué tal? Eh, yo te quería preguntar, ¿tu trabajo suele ser considerado como parte de una corriente de cortometrajes, tapatíos, que tienen como una estética muy similar, stop motions, oscuros? Eh, estoy pensando, por supuesto, en el trabajo de Carla Castañeda, de Luis Tej, de León Fernández, etc. ¿A qué crees que se debe esta coincidencia estilística entre todos ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que los influencia o qué está sucediendo en Guadalajara que tantos artistas distintos están abordando de manera similar el trabajo de animación? Bueno, tengo teorías al respecto porque lo que a mí me inspira lo acaban de ver. O Si sea, sí literal es mi familia, sí literal son mis papás, sí literal es su cultura. Pero en el caso, por ejemplo, de Juan José y de Rita Basulto ellos provienen directamente del mundo de las artes plásticas. De hecho, mi maestro fue mi, maestro, mi papá fue maestro de ellos. Mi papá fue maestro de dibujo y pintura, creo, de Juan José Milón y de Rita. O sea, hay una formación similar en el caso de Rita y de Juan José. En el caso de... Sí, efectivamente hay una... Vamos a decir... Eh... Pues sí, similitudes. Uh, yo considero que una sola persona no puede hacer un movimiento así que me siento muy orgullosa de ser de Guadalajara y de que, de que sea una especie de movimiento o sea, efectivamente como lo dice el, el, el, ¿cómo se llama? el tema de, de pixelami Concordia o sea, si somos más, abarcamos más yo creo, antes jugaba antes decía que era el agua que nos daban en Guadalajara <risa> para, para en las tortas ahogadas no sé si pero creo que hay, hay formación similar por lo menos es muy claro para mí en el caso de, de, de Rita y de Juan José eh, León Fernández también tiene creo que cada uno tiene una historia muy particular y León Fernández también tiene un poco de las artes plásticas en el caso de René y de Luis tenían una estética un poco distinta eh, no sé si recuerdan hasta los huesos si, ¿Sí? ¿Sí se están. Eh, sí, probablemente tenemos una visión un poquito más decadente ¿no? pero bueno, en mi caso en mi caso es esto de verdad espero haberte contestado ¿Sí? ¿Más uh, ¿Me entraste? Me anteriormente que ah, de habías entonces antes de comenzar. Antes de comenzar a hacer un guión para los documentales, siempre realmente un momento de en algo literaria? Sí, es que como les conté, yo quería ser escritora y pintora, o pintora y escritora. Esa es la manera en la que yo abordo las cosas, lo que hago es escribo cuentos y no solamente a mi abuelo, también escribí un cuento a mi sobrino en algún momento porque lo veía muy chiquito y muy raro <risa> y quería, hacer, quería decirle que se iba a sentir mejor cuando estuviera grande que a lo mejor se iba a volver animador y que se iba a dar cuenta que había gente rara como él y ella bien <risa> el cuento se llama Niño Gato y es uno de mis proyectos de largometraje que me en desarrollo al final eso que hace que tú le escribas a alguien porque quieres hacer, que se sienta mejor o explicarle cosas o, o quieres sacar algo que te va muy, muy fuerte ¿Es lo que hace en mi caso que avance, que, que, que dure 10 años empujando que regresar a un proyecto? Esa es mi formación, pero ya soy más disciplinada, ya soy más, como siento, escribo guiones largos y, y ya, ya, ya me corto mejor. Y al final... Al final, al final, cuando vuelvo al cuento, cuando vuelvo a dibujar, o cuando hago un muñequito, o cuando es un popper un que está haciendo algo, me vuelvo a sentir como cuando era niña. O sea, me vuelvo a sentir feliz y contenta. Y entonces digo, no, sí me voy a seguir dedicando a esto. Porque cuando terminé C.Rulia, la verdad es que terminé tan mal de dinero, tan cansada, que consideré dejar de dedicarme a esa animación. Este, pensé que era muy complicado, que había sido muy difícil, y monetariamente este, pero nada ya, ya gané cosas porque sigue